La reunión tuvo como objeto dialogar con, en este caso, Changarí, los conquistadores, Santa Ana y San Jaime, los cuatro municipios que participaron, eh, básicamente poniéndolos al tanto sobre la idea central del programa 2010 Y quedamos en un próximo encuentro donde ya eh, los municipios se comprometieron a traer demandas y solicitudes concretas para que nosotros podamos convocar a nuestros equipos en cada uno de esos temas y generar los primeros proyectos. Este programa, como, como dicen bueno, lo, las autoridades de la universidad y nosotros sostenemos, no es un programa cerrado, sino que es un programa abierto para que los municipios planteen sus demandas, las demandas de sus comunidades y también las demandas de sus gobiernos locales y la universidad pueda traducir eso en, en proyectos y nosotros también en política pública. que es muy, muy interesante este encuentro, es la primera vez que estoy, estoy participando, y lo interesante es esto del, del contacto de la universidad con los municipios, que por ahí eso es lo que está faltando en estos momentos, ¿no? Así que, sobre todo para los municipios eh, pequeños, así que me, me resulta muy interesante y ojalá que podamos concretar este, este, este vínculo. Hay otros proyectos este, que se pueden trabajar con la universidad, me parece que son importantes, por ejemplo, lo que es, eh, nos hablaban del arbolado. Allá nosotros lo que tenemos este, es muchas arroceras, muchos desmonte y lo que nos gustaría también es, por ejemplo, arbolar con árboles autóctonos que esté en territorio, que me parece que eso es importante que la universidad empiece a trabajar con, con los diferentes municipios y, y la verdad que nos llevamos una, una grata satisfacción en tanto y en cuanto podamos trabajar como, como microregión en diferentes temáticas, seguramente vamos a estar acercándoles a la universidad eh, las diferentes propuestas o líneas de intervención para, para articular. Cada vez que terminan las reuniones hay muchas inquietudes y eso habla de que realmente las perspectivas a, a futuro son muy buenas así que esperemos que nos eh, venga un, un 2021 17, con mucho trabajo por delante. Eh, se me vienen muchas cosas a la cabeza en este momento porque recién salimos a la reunión, la primera vez que vengo, y, y no es cierto, hay muchas cositas que uno pretende hacer en la comunidad, no es cierto. Del encuentro de ahora vamos lo voy a llevar al municipio, lo vamos a hablar con el, con el intendente a ver de qué manera podemos estar trabajando en conjunto.